La Fiscalía procedió a la aprehensión de 11 funcionarios de la Caja Nacional de Salud y el Hospital de Clínicas. Estos están vinculados en actos de corrupción en unidades de oncología. También hemos acumulado alguna información proveniente de alguna exautoridad de, de alguno de estos centros de salud que eh, nos ha servido como elemento sustentatorio para hacer conocer al Ministerio Público que existirían una, eh, elementos que, que nos permitan conocer que ha habido un, un adecuado manejo de, de estos centros, ¿no? de servicios de salud. Recordemos que la jornada pasada, el Departamento de Análisis Criminal allanó los dos hospitales y se procedió al secuestro de varios documentos y computadoras. El, una de las autoridades de la caja indica que por versiones de algún exfuncionario se conoce que esto se prolongó por más de 20 años. ¿no? Entonces eh, esto va a ser sometido también a investigación y vamos a aunar esfuerzos junto con las autoridades del ministerio, el Programa Nacional de Lucha contra el Cáncer, la gente del hospital, de, de clínicas y el sedes La Asociación de Familiares y Pacientes con Cáncer denunció que más de 4.000 pacientes fueron estafados al pagar montos que van desde 2.000 bolivianos por el uso de un equipo que permite localizar tumores, pero que ya no funciona hace varios años.